bien queridos estudiantes continuamos con el estudio del sustantivo habíamos terminado ya con el estudio del género entonces ahora vamos a ver lo que es el número del sustantivo Bien, los sustantivos por lo general presentan variaciones de número el número ofrece dos formas número singular y número plural el singular se refiere a un solo objeto y el número plural se refiere a más de un ser u objeto. Entonces, allí, por ejemplo, nosotros teníamos, por ejemplo, si yo me refiero a un solo ser, digo silla, ¿no es cierto? Un solo. Varios plural, sillas, de la misma manera con los otros ejemplos, por ejemplo, casa, casas, sentimiento, sentimientos persona, personas. Ahora hemos anotado cuáles son esas reglas para formar el plural. Mientras que el singular no presenta marca específica, el plural, en cambio, presenta esa marca que de las terminaciones que sería s o s los sustantivos acabados en vocal por ejemplo en vocal átona forman el plural añadiendo s por ejemplo nosotros tenemos aquí ejemplos casa añado casas carro carros amigo amigos las palabras acabadas en a e o hacen el plural en s de la misma manera silla sillas calle calles plato platos es decir nosotros nos damos cuenta cómo terminó cada una de las vocales perdón de las palabras o vocablos también que se, que se les denomina entonces tenemos silla la terminación a eh, o también de silencio. entonces su, su número sillas su número plural las, termi la, las terminadas o sea los vocables terminados en i y u acentuadas tienden a admitir dos variantes es y s. por ejemplo nosotros tenemos aquí la palabra, la palabra colibrí la palabra colibrí puede ser usado de las dos formas colibrí es o colibrís, bisturí, bisturíes o bisturís, tabú, tabúes o tabús, esquí, esquíes o esquís, entonces vemos que se cumple la regla lo que estamos diciendo, dice tienden a admitir las dos variantes, es o también es solamente la s si se trata de sustantivos gentilicios en cambio aquí ocurre algo o sea eh, no, eh, siempre vamos a respetar que el plural se, respet, eh, se, eh, termi, eh, se puede añadir es es decir son palabras por ejemplo si se trata de sustantivos gentilicios o de palabras cultas ha de referirse al plural es por ejemplo Decimos israelí, israelíes, iraní, iraníes. Es decir, que los gentilicios, no vamos solamente a añadir la S, sino aquí debemos tomar en cuenta que eh, lo que nos dice la regla en gramática, que se añade para los gentilicios, es aquellas palabras que terminan en I y U acentuada. Bien, los sustantivos acabados en consonantes, ¿cuáles son? L, n, r, d, z, i s. Por ejemplo, canón, canones, carácter, caracteres, pared, paredes, pez, peces, tres, tres. Es decir, si, si nosotros observamos cada uno de, de, de los ejemplos, nos vamos a dar cuenta de que cómo han terminado. Y, y, y cómo añ hemos añadido el plural para cada uno de esos vocables que han terminado en esas consonantes. Los agudos y los monosílabos terminados en s y en x hacen también el plural en s. Por ejemplo, compás, compases; autobús, autobuses; revés, reveses; tos, toses; box Boxes, fax, faxes. Los acabados en, otra, en, en otras consonantes se añade S. Por ejemplo, pode, podríamos escribir cenid de dos formas: cenid con C o también con Z. Entonces, nosotros allí simplemente añadimos la S para el número plural S. Eh, en TIC, tics tic tac tic tacs es decir cuando terminan en s eh, esos plurales nosotros vamos sola, eh, eh, solamente en estos vocables que terminan en, en consonantes se añaden s bien vamos Uh, continuando con esto los sustantivos españoles o extranjeros castellanizados acabados en j y en che hacen el plural en S, ya que los sonidos de estas dos consonantes son fricativos y africados, son incompatibles con la S. mire dice que son incompatibles con la S. entonces por lo tanto reloj Voy a formar con ES, e, relojes, sándwiches, sandwich, ¿no es cierto? Entonces, dice que son incompatibles con la S. Entonces, yo no voy a decir reloj sino relojes, porque eh, terminan en J. De la misma man manera, el otro ejemplo, sándwich, yo termino en Che que es africada el sonido es africado entonces sándwiches bien ahora vamos con los sustantivos acabados en y. como segundo elemento de diptongo hacen el plural también en es por ejemplo buey bueyes ai, ayes sin embargo los los sustantivos extranjeros castellanizados hacen el plural en S, con conversión de la y eh, con, o sea ahí la conversión de la y en i por ejemplo spray sprays gay gays ¿no es cierto? entonces mire eh, estos estos vocablos son eh, eh, extranjeros eh, son palabras castellanizadas entonces se usa simplemente la Y, se ha cambiado ahí y aumentamos la S nada más. Bien, eh, con esto hemos finalizado el estudio del género y el número del sustantivo. Muchas gracias.